Y entonces te quedas muy solo. Nada ni nadie a tu lado. Nadie que pueda ayudarte. Solo tú allí estabas a mi lado. Y de pronto la gran confusión. De pronto el cielo se nubló. Y una gran tormenta llegó y todo lo que había hecho se derrumbó y nada quedó que pudiera servir. Todo lo que había creado murió. Dos horas sin poder hacer nada, viendo caer en la ruina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 es cuando notas y ves quién es tu amigo. Se necesita ser fuerte para quedarse, pero tú allí estabas con todo lo perdido. ¿Qué necesario es un buen amigo? ¿Cuánta seguridad te puede dar? Saber que lo peor también está la luz al final del túnel, estás conmigo. Y de pronto la gran confusión, de pronto el cielo se nubló y una gran tormenta llegó. Todo lo que había hecho se derrumbó, entonces te quedas muy solo, nadie ni nada a tu lado, nadie que pueda ayudarte, solo tú allí estabas a mi lado.